cordiales primines de todo el mundo os está hablando en directo Luis desde Madrid capital en esta ocasión vamos a hablar tenemos a un invitado que ha estado enfermo que está con visa está con tarjeta blanca y entonces nadie mejor que él lo tengo aquí a mi derecha ahora vais a ver quién es nadie mejor que él para que nos hable cómo está la sanidad en españa ¿vale? tanto la sanidad pública el sistema público de salud si te tratan bien, si, si te atienden, si cuando no tienes documentación, si no te atienden, la sanidad privada, que a veces preguntáis por el precio de los seguros, ¿vale? Que como siempre os digo, eh, eh, yo soy Luis en directo, prisline siempre se permite en directo, mientras os vais conectando al chat, eh, que lo esté viendo luego, pues si no está suscrito, que se suscriba, si tiene pensado venir a España o está en España, ¿vale? Y quiere trabajar, pues que se suscriba, que le dé a la campana con notificaciones y que se lo diga a gente a la que crea que podemos ayudar bueno que aquí os damos nuestra opinión vale eh, si te queréis más ayuda tenéis el grupo de telegram que siempre os pongo aquí debajo el enlace bueno a lo que vamos nuestro invitado de hoy es david ha estado teniendo lamentablemente que usar el sistema sanitario español y Quería que os contara su experiencia claro en primera persona claro ¿verdad? David, te cedo la palabra, yo voy a dar difusión a las redes sociales. Gracias. Perfecto, gracias Luis, gracias a todos los amigos Prisliners, gracias por estar acá y gracias por siempre escucharnos. Eh, bueno, tenemos una cantidad de, de dudas, mucha gente viene preocupadísima por la situación de salud eh, que puedan presentarse en algún momento eh, mientras están acá en uh -huh. España y ciertamente la gran incógnita es, recibes atención médica, es gratuita, es de calidad eh, ciertamente yo he tenido un padecimiento de salud desde hace algún tiempo eh, Ha sido más crítico los últimos tres años Y eso eh, ha venido desarrollando, convirtiéndose en un problema delicado pues un problema muy incómodo sobre todo Y obviamente como solicitante de asilo me veo en la necesidad de, de indagar Si realmente puedo o no puedo recibir atención médica y si es gratuita o no De hecho en muchos países se presenta el, el, la, la grave preocupación de que me van a mandar una factura enorme a mi casa no voy a recibir voy a llegar quizás en un caso de emergencia en un hospital y no van a atenderme en el caso de españa afortunadamente eh, la situación no es la misma tú lo has vivido ¿no, david claro. Porque David recordamos él está en estos momentos no puede trabajar todavía Aún no, En estos no. momentos y lamentablemente está enfermo pero no ha sido muy grave o sí? es que el último día me dejó un poco asustado Claro, y ahí la, vino la idea, la idea claro. de hacer el vídeo. Digo, pues qué buena idea contarles cómo va por dentro del tema. Claro, bueno, sí, la vez pasada que estuvimos reunidos, este, sí. tuve una, una fuerte gripe que obviamente pero, pero no será la esta de los chinos, ¿no? No, no, no, no. No, no, no más no, no, Eso creo que ese día, ¿no? Esto no, no es? No fue la gripe de los chinos. Frustrando. Oye, pero, Elena, los que estés en el chat, poner las preguntas. Pero hoy de salud, ¿vale? De tema de sanidad, ¿vale? Las otras las las hacemos mañana con el abogado y el miércoles solo chat, ¿vale? Pero hoy de temas de sanitario. Ah, que, pues, que que David lo sabe muy bien. Claro, porque, de hecho. Porque lo ha vivido. De hecho sí. Eh, bueno, el problema de la molestia de salud la he tenido desde hace un, bastantes años unos cuatro o cinco años aproximadamente pero ha sido más crítico los últimos tres antes de venir a España eh, una vez que yo recibo eh, mi tarjeta de blanca mi hoja blanca por solicitud de asilo y el padrón que es fundamental el padrón eso cómo cómo una persona que está en España incluso irregular cómo puede acceder al sistema sanitario pero no, pa abusar no, no de para abusar del sino porque de verdad está mal cuéntales claro. un poco bueno, dale, claro, yo te de, hecho, porque... de hecho de que hecho lo que es fundamental es que la persona cuente, número uno, con algún estatus legal, obviamente, con algún estatus migratorio. En el caso mío, la solicitud de asilo. Eh, y una de las grandes preguntas que hace mucha gente, pero si tengo asilo, ¿puedo recibir atención médica? Voy con tres niños y tal, ¿cómo hago? Efectivamente, eh, la solicitud de asilo te cubre eh, la salud. De hecho, es uno de los derechos fundamentales que, que, que son prestados al momento. De ser solicitante y, de asilo. ¿y cómo, ¿Cómo se solicita la salud en España? ¿Tú cómo hiciste? ¿Tú te sentiste mal y qué hiciste para claro, acceder al médico? De hecho, apenas fácil. tuve mi eh, hoja blanca, me niegué con la hoja blanca y me solicitud de asilo y el padrón. Me presenté el primer centro de salud que tenía más próximo a mi, a mi domicilio, por esas razones que te exigen el, el padrón para que se distribuya el trabajo de forma equitativa. Me imagino yo que será. Entonces me dirigí a mi centro de salud, que en este caso era Gandhi. Eh, y manifesté mi deseo de darme de alta en eh, la seguridad social. Así lo dijiste. Así tal cual. ¿Y qué te dijeron? Me preguntaron, bueno, su, ah, pero este NIE le vieron un poquito raro porque no es una carta que están acostumbrados a ver en el, centro tenía de salud. Ya el NIE, O, o tenían la hoja de que te han dado la cita. Incluso no, no, estoy no. pensando en el preliner que no tiene, que ha venido de turista y se pone mal. Sí, Así bueno. También de, hecho, de hecho, conozco casos de personas que han venido con la visa de turismo ¿No? y, y simplemente no ha he hecho ninguna solicitud de visa ni nada y han sido atendidos realmente, sobre todo por eso es importante también el seguro de viaje que les exige Ay, el gobierno la español cuando ingresa, a sanidad privada, porque entonces el seguro médico, el seguro el de el viaje, les, va a cubrir ahí. les cubre, por eso es importante que también cubran, cumplan con todos los eh, requerimientos de ley, o sea, vengan con su permiso de viaje, vengan con, con, con su boleto de ida y vuelta, y por supuesto con su seguro de viaje, porque es importante que si se presenta alguna eventualidad, el seguro les cubra por lo menos lo que dice la ley mínimo, hasta 30.000 euros. Quiero saludar en especial a todos los que os estáis conectando ahora mismo en directo, que saludo al salud, principio del vídeo, claro, ahora a todos los que estáis en el chat. Poned las preguntas por por, por el chat para David, tema de salud. Claro. Y Meimei, Meimei Mei es la guardiana del chat. Meimei, saludos a y a todos vosotros. Y saludos a mi esposa. Saludos, <risa> saludos. Saludos saludo a Yulisa. Que cómo es que no te la has traído David. Ah, bueno, porque ¿Eh? tiene miedo escénico eh, tiene eh, eh, temor a la cámara. <risa> bueno, entonces te han atendido bien, ¿cómo va? Perfecto, ¿Cómo? sí, de hecho asignan un médico de cabecera que es el que va a atender a toda la familia, todo el grupo familiar. O sea, tú vas al centro de salud y dices, mire, quiero y nos preguntan de hecho lo quieren en la mañana lo quieren en la tarde porque te, ¿Te lo preguntan según, no claro yo soy tempranero y entonces me gusta que cualquier atención médica la pueda tener en la mañana y el, el médico de cabecera que me asignaron atiende justamente en la mañana o sea tú dijiste a todo el que grupo familiar, por la mañana ¿no? exactamente y tenía que ser siempre toda la familia por la mañana no sí, médico, sí porque todos estuvimos de acuerdo en fuese vale, en la mañana perfecto entonces sí porque me permite el resto del día libre para hacer cualquier otra cosa apenas ese mismo día que me entregaron eh, eh, en la que me, Colocaron, me entregaron una hoja provisional, pudimos pedir una cita. Y todo era porque tú te sentías mal, ¿no, David? Claro, sí, te sí. Justo, Priolines, que ha estado enfermo. <risa> y no sé si sigue. No, pero no, no, ya, estoy eh, mejorando, mejorando. Vale. Bueno, yo le voy a <risa> hay, hay que que llegado, seguir ciertas hasta instrucciones hasta que, llegado, de los médicos. ¿no? Exacto. Pero mal, bueno, sigue contando. Ya, ahorita sí, hablo de padecimiento, que realmente claro, la gente no quiera sí, que tenga claro. una enfermedad que voy a morir. Tranquilo. A mí es un poco en broma. <risa> sí. Pero sí que has estado, sí que has estado. Claro que sí. De hecho, eh, tenía un padecimiento de dolores de espalda muy fuertes que manifesté a la doctora, a la médico de cabecera, que tenía un problema en dolor de espalda. Me, al principio, tratando de paliar un poco el problema, me mandó unas pastillas para el dolor y todo aquello. Sin embargo, persistió el dolor, persistió la molestia y le Ana, pedí de nuevo. Ana que Victoria me Lagos hace una pregunta rápida. Voy a leer las preguntas hoy claro. las de las de sanidad, ¿vale? Prilines, para centrar el tema. Nos preguntan que, cómo textual, Ana Victoria Lagos, ¿cómo sacar la tarjeta sanitaria? Claro. Sí, ¿Qué le dirías? Pero lo hace así, ya sé que es muy amplia la pregunta. Claro, tú, ¿tú, básicamente no es la tarjeta sanitaria como tal, porque se requiere que ya tengas un estatus un poco más. O sea, de, que tú no tienes tarjeta sanitaria. No, tengo una hoja que me dan provisional. Que, han dado provisional ¿no? que de hecho, cuando ya tengo mi tarjeta roja, voy y renuevo mi tarjeta y ahí sí me sí entrega mi tarjeta sanitaria. Básicamente, Pero bueno, te atienden igual de Claro, igual, perfecto, perfecto, perfecto. Y es verdad perfecto. que la sanidad española es de las 10 mejores del mundo. Te han atendido. Bueno, bien, no he tras... probado las otras 9. <risa> Pero básicamente, es que lo, lo leí el otro día. Sí, básicamente, la, la día hasta el mundo. momento ha sido genial. Eh, entonces, en la siguiente cita, pide de nuevo una cita que se puede pedir por un número telefónico, por una aplicación web, eh, app, una app para un celular eh, y también vía electrónica o presencial. Mira lo que dice Mariano Saldini: ¿Cómo es la salud de los dentistas? Y luego pregunta: no. ¿Tienes medicación gratuita? Y cuando enfermas, a ¿No cobras va. el sueldo? Tres preguntas claro. en una. ¿Dentistas? bueno si hay medicación gratuita, has tenido que pagar los medicamentos y si cuando enfermas cobras el sueldo. No te me adelantes que todavía falta bastante no para llegar ahí. No. Pero sí, ciertamente eh, hay Pero la medicación, no. quizás no el 100% es gratuita, eso depende también de muchos Las casos y el costo se de la, cuando has ido a la Bueno, en, en estos días ¿sí? mi señora también se sintió un poco mal por eh, no, una no, cuestión no, también no, gripal. y me estáis asustando la visa ahora no, que no, no. virus es ese, que, es que estuve en casa cuernovirus no fue, fue el coronavirus no estaba sí. todavía en casa pero eso fue antes de que se desatara la, la epidemia y bueno este y a ella le, le recetaron un medicamento con un récipe especial y pagó o no pagó qué es lo ochenta y 86 que... centavos eso no es, nada, no es nada menos de hora. o sea como simbólico no Exactamente. Eso es lo pusieron, me acuerdo yo, para que la gente no abusara. Claro, en, en, en, en el caso mío tuve que comprar unos medicamentos y eso sí tuve que pagar una pequeña cantidad, un poco más. Pero, pero básicamente mucho, ¿no? o sea, era, era, como, era como un 30%, como un 30 del sí, costo. Es de... que lo hacen un pago para que la gente no abuse. Porque cuando eran gratis totales iba la gente y se atiborraba claro. No, y es que estamos y hablando. No usaban, y que lo... estamos hablando de que el medicamento que me recomendó claro. el doctor era bastante más costoso y obviamente hubo que pagar, pero es un sí. precio que realmente lo que da es risa, ¿no? comparado con lo que cuesta realmente ese medicamento es mucho más económico. Entonces, te, te cuento sí, un poco de... Cuenta cuéntaselo. Bien, en, en todo este proceso la doctora me remitió a un traumatólogo, una me eh, ordenaron una radiografía, luego una tomografía, una perdón, una resonancia magnética. De ahí me remitieron a, eh, otra vez al traumatólogo, ¿Y el traumatólogo. Totalmente. Todo eso gratis. Gratis. Yo conozco a Luis. Yo conozco a Luis. No tenía ni siquiera el nie. Exactamente. Pero solo porque estaba enfermo de verdad, Prilito. Claro, claro. Sí, no no es, no es poca cosa lo, lo que tengo o la molestia que he presentado. De hecho, me remitieron a la gente. Lo que no sabía era lo del virus, lo de la anemia. No, no era un no. tema Pero de parada y por eso he venido a la gente. Ahora me estoy enterando en directo del virus. Oye, oh, la mala noticia, Luis. ¿Cuál? Me mandaron dieta. Sí, es malo. Escucha, bueno, voy pasando, te voy pasando preguntas. Tenemos 29 minutos máximo, okay. Premier. Alexis Ampuero, que si no nos echan a Alexis Ampuero Peña. ¿Puede atenderme siendo irregular? Respondele a Alexis Ampuero y a todos los que estén irregular. Porque claro, tú tenías la tarjeta blanca, ya tenías claro. algo de regularidad, pero un irregular, tú cómo crees eh, que sí. podría hacer? no, seguramente te lo tiene. Sí, si sí, no, sí, es sí una emergencia, tiende, obviamente sí lo atiende. Ahora, si cobran factura o no cobran factura luego de eso, no sabría decirle. De hecho, una pregunta muy interesante que hizo una compañera del grupo hace poco, era que si ella estando irregular podrían atender a su hija en caso de una emergencia y si esa consulta era gratuita o, era, o había que cancelarla. Pues hombre, si la chica está a ver yo de mi irregular. Opinión, David claro, da su opinión aquí claro. siempre cada uno invitado oye que por cierto lo que diga David lo que diga el abogado lo que diga el de la moto lo dicen ellos no lo digo claro, yo claro luego si alguien me no está, no yo sí, yo soy muy transparente y todos verdad, podemos sí. meter la pata claro yo me incluyo bueno que yo creo que sí a un irregular sí le atienden a ver si es una tontería pues a lo mejor pues oye pero si se ha cortado y, te, y le van a atender sí o sí claro que sí que luego le manden una factura podría ser podría ser Mara, recientemente últimamente no. leía en el grupo una señora que estaba en el debate de que si le la factura y todo eso claro debate o sea era una irregular que fue al médico le claro, atendieron lo, muy bien pero luego le llegó una factura exacto del gasto ocasionado claro, que lo, la lo que sucede es que para eh, que, esto, que lo sepan los o sea, lo que, que pasa que, que esta esta amiga eh, tuvo un, se le presentó una situación de salud en el grupo de Telegram del ¿no? grupo de Telegram eh, evidentemente le pasan una factura, pero si ella logra demostrar que está en proceso de solicitud de asilo y que está esperando la tarjeta, la hoja blanca, ¿Y si le exonera está, de la de yo la hago de abogado del diablo. Y si está irregular en los tres años esos de desierto, yo me pongo siempre en por del más débil. Claro, yo asumo, asumos. Si fuese el caso mío, que no lo es porque no, yo no, vaya. pero si fuese el caso mío, yo expondría el caso de cómo es posible que uno de los derechos fundamentales sea realmente violado. Entonces. Ahí puede haber entrar, dar un debate legal. Sin embargo, yo no creo que le vayan a cobrar por una cuestión de emergencia. Es lo que yo pienso, es mi opinión. Vale, bueno. Y... El proceso entonces, continúo con el proceso. Continúo con el proceso. Bien, en todo este proceso me remitieron a, a la especialista del dolor, eh, me recetaron unos medicamentos para el dolor, incluso la inyección de una... De, te de una a y todo. ¿no? Sí, de hecho me iban a operar. Totalmente cubierto. Y me estado. dijo el otro día que le iban a operar. Digo, pues cuéntaselo a los Me días. remitieron al neurocirujano, al neurofisiólogo de eh, neurofisiología, me hicieron unos exámenes, por cierto, dos doctoras muy jóvenes venezolanas que hicieron su homologación de título y están como hicieron acá? la homologación díselo. Ah, pero no, ya está. Eso tiene relación. Eran claro. médicos también. Eran vale. médicos venezolanos, dos médico venezolanos trabajando ya aquí en España. Hay tema sanitario y muchísimo trabajo en España. Desde sí. médicos, a enfermeras, enfermeros. cumplir con todos sus requisitos, pero sí es posible. Luego, bueno, me hicieron una serie de exámenes, eh, me remitieron de nuevo a, ya al neurocirujano. El neurocirujano evaluó, dijo: hay dos posibilidades. Si te operamos de una vez, pero todavía estás muy joven, tienes que bajar de peso hacer dieta y luego o sea que te han dicho que bajes de eso sí. y que luego te operarán sí ¿Te no no no, es que, no que luego me operarán que se podrá reducir mucho las molestias ah y que no evi evitar operar. porque todavía falta tiempo o sea mejor a esperar mira lo que dice Viviana Ramos Rodríguez dice bueno hola Lucy david soy paciente oncológica ok en control desde hace tres años puedo continuar mi tratamiento al llegar a España y cuánto tiempo me tardaría en ingresar <risa> al sistema de salud como cuánto tiempo llevan estos trámites Sí que pasa para claro, eh, seguir el tratamiento, el tratamiento lo, digo ya. lo que es, duran los trámites no lo sé Eso da claro tiempo. también todo va a depender de la condición de este, llegue, migratoria ¿no? en la que va a llegar acá si ¿Cómo va a llegar a poner que llega normal con una de estudios o con una de voluntariado o con una de vuestra de, de asilo, asilo. Claro, evidentemente. ¿Cuánto tardaste? Más o menos en la gestión esta hasta que te atendiste Más o menos. Es que lo desde que pasa es que. que a pedirlo. Eh, lo que pasa es que nosotros hicimos eso muy rápido porque fuimos muy diligentes en ese sentido. Cuánto tardaste? Llegamos un día hoy y solicitamos el asilo. Eh, al día, a la semana teníamos el padrón y ese mismo día fuimos a solicitar eh, la tarjeta de salud. La darnos de alta y ese mismo. En un día, y en ese un mismo día, sí. Supongamos que cuando mucho una semana si sí, se sí es molécula. Cuando mucho una semana, ¿vale? Es ágil. Y pedimos de una vez eh, cita con la doctora. El médico de cabezal y nos lo asignaron para el día siguiente mira lo que dice fcfc FC, no sé tú nick pero bueno dice por favor si se trata de exámenes especiales y análisis los cubre el seguro privado el seguro social me puede atender después de solicitar el reembolso Sí, a ver es que claro los que venís como turista os piden que traigáis un seguro, seguro privado, privado claro que ojo no es caro el seguro privado viene a costar de 20 a 40 euros al mes calcular 30 sí. euros al mes y eso os cubre todo los con, análisis y todo. ¿eh? De hecho, hablando de eso, con respecto a eso, me llamó una chica hace un tiempo ofreciéndome un seguro de dental con todas las atenciones de salud para todos los miembros de la familia, para cuatro miembros de la familia, con una extracción de, de muelas, prótesis, sí, no, claro una incluye, cantidad claro. de sí, cosas, sí. limpieza dental, y un montón Ala, un de cosas por 28,50 al mes. Sí, sí, sí. Por cuatro personas durante todo el año. Hala, un super chat. Angélica de Dios, gracias, gracias por el superchat. Angélica, solicitamos asilo, pero nos dieron cita para el 2021. Mi mamá está quedando sorda, ¿qué debo hacer? No nos dieron nie, solo la hoja de solicitud. Sí. Angélica, seguro que no lo has pedido. Como ha sido superchat, me salgo el tema. Seguro que no has pedido en Madrid o en Barcelona ya. En Barcelona, que está, está un poco más ágil en Barcelona, sí. sí está. Entonces, Angélica, yo te recomendaría que vayas a Madrid o Barcelona y lo pidas desde allí. Claro. David te va a decir que anule la otra cita. Claro. Yo no, claro, eh. ni no, no, siquiera hace falta anular la otra cita. Lo que pasa es que la, nosotros recomendamos que sí, sí, anule sí. la otra cita para, para dar la oportunidad a otra, otra, otra más. Eso. Pero vamos, que se pueda hacer, ¿no? Porque claro, claro, como la hayas pedido en Asturias o la hayas pedido en no sé dónde, te la han dado para dentro de 11 meses. Claro, ¿sí? y en este caso hay una situación de salud pero, que es delicada. Pero yo creo, mmm, y enlazo con lo que dice Sonia Cedeño, que aunque no tengas el permiso, me dice, si no tengo el permiso de trabajo puedo obtener la tarjeta sanitaria, he ido y me dicen que necesito de estar registrada en la Seguridad Social ahora eres solicitante explica? de asilo obviamente ya porque vas a esperar la tarjeta roja si eres solicitante de asilo puedes ir con tu claro. padrón con tu con, eh, con, no nie, con y, tu nie, y te pueden dar de alta en la seguridad sí. social siempre si recomendado no, y a la chica del Super chapo es lo mismo que aunque le hayan dado la cita para 11 meses tiene atención a pedirla la tarjeta claro. sanitaria te la van a dar claro que sí y si no dínoslo o al defensor del pueblo exacto no la david Claro si sí. no vamos a esperar a que tu mamá se. Recuerden que hay derechos fundamentales. Derechos fundamentales que están eh, con, eh, contemplados tanto en la Constitución Española como en uno de los, de los derechos humanos a, lo que, a los cuales España firmó, que es el derecho a la vida. Me estoy asustando. Y el derecho a la salud. David, me dice Jormán Guzmán que si tose, que si tose que corra. <risa> no, no. Ya perdí de la, de la gripe, ya perdí la gripe. ¿Coronavirus? Llamé, ya no soy, no soy coronavirus. Ya. <risa> Corona <risa> sí, pero. de <risa> <cerveza>? tardaba eso. <risa> Bueno, Bien. que sí lo pueden pedir, ¿no? Pero claro, la... Claro. Sí, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, claro que sí. Lo que pasa es que también es recomendable siempre, cuando un funcionario te diga que no, ten paciencia, y busca otro que te diga que sí. Porque a veces los funcionarios no están de humor. Claro, es, bueno, es bueno así. que siempre sean muy amables, muy educados, muy respetuosos. Y si un funcionario te cierra las puertas, no importa, si tienes que esperar unos minutos, unas horas, o al día siguiente, y vas de nuevo, tratando de conversar con otro funcionario que va a ser más comprensivo a lo Exacto. mejor. Exacto. Re Reintentarlo varias veces. Mira, lo que dice Wilmer... Rugama, es que cuando veo la situación más débiles dice Luis, en caso de no estar empadronado y en situación irregular, también podría recibir atención médica, sí. Wilder, sí, verdad, Luis, sí. eh, no está empadronado, no está empadronado. que por cierto te puedes empadronar sin domicilio. ¿Vale? El que no sepa cómo. debajo he dejado el enlace de Telegram. Ah, sí, cierto. Bueno, oye, y otra cosa, te voy a dar ahora trabajo. Los Ajá. que tengáis dudas sanitarias, ahora cuando acabe el vídeo, debajo os he puesto el enlace de Telegram. David es el administrador principal del grupo, junto con su, con Zoom, Rafael, Rafael, con Rafael, Dani. Dani, preguntarle, ¿vale? Las dudas así ya luego concretitas os queden, aquí debajo tenéis el enlace de Telegram y él va a estar ahí. Claro que ¿vale? sí. Pero vamos, que aunque estéis en situación irregular, sí tenéis atención sanitaria. Claro que sí. ¿vale? Pero no para que abuséis de ella, claro. Claro, y que soy muy responsable Yo creo que también es cuestión de, de entender que también tienen derecho a todos los demás y tampoco la idea es saturar el, el sistema de salud dice Rosana que la Rosana de Jesús Benavente la tarjeta sanitaria se puede hacer con el pasaporte y tres meses de empadronamiento sí sí también si, si estáis empadronados con sí. el pasaporte solo con el pasaporte igual le piden al NIE. ¿sí? sí igual ya sí sí yo creo que sí bueno en ese caso sí no sabría es decir exactamente prima pero... a, a lo mejor habría que luchar un poquito más un poquito menos claro claro lo que, es que pasa lo que tú has dicho David prima la derechos humanos sobre el papelero Claro, algunos funcionarios de pronto X, por la razón que sea, eh, limitan un poco lo, lo, las gestiones, pero siempre es bueno que insistan. Mira, dice, mira lo que dice Milton Lopera. Les comparto a todos los perlines que yo llegué y solo con el padrón le dieron el SIP a mi hijo gratis. Que tiene tres años y le dieron unas vacunas de acá en España, les colocan totalmente gratis. Lo hizo solo con el padrón. Ah, está poniendo aquí Milton López. Ah, perfecto, gracias caso. Milton. Eso poner vuestros casos prácticos y ayudaros entre vosotros, ¿vale? Lo que siempre os digo. Claro. Por fin. Sí, siempre es bueno que esa esa intercomunicación, esa colaboración que existe entre el grupo, donde la gente aporta su experiencia, es, enriquece claro. mucho. Andrés Escobar dice lo mismo. Dice hola David y Luis. Estando en situación irregular, puedo acceder a la tarjeta sanitaria. Pues sí, en cierto modo sí, ¿no? Para la atención sanitaria, la atención te digo sí. ya que la tarjeta sí. No podría a la hacerte. tarjeta a lo mejor te van a decir de que hay que regularizar la situación, claro. pero te van a atender. Claro, de hecho Entonces, en el caso mío, fíjate, el, las pastillas que me recomendaron eran para el dolor, de hecho son bastante costosas. El, el, las dos cajas de pastillas sumaban aproximadamente unos 15 o 20 euros y me salió el 5, menos de 5 euros. Fíjate. Y eso es una grandísima ventaja cuando estás en una situación Entonces, ¿tú en la que no tienes recursos. Ha sido una buena, una buena experiencia. Claro que sí. Del... De, claro que sí, definitivamente. De hecho, este, el trato, la eficiencia, el servicio ha sido tal cual considero yo como con cualquier nacional. O sea que yo creo que también tenemos que quitar un poco ese estigma de que Mira, pensar que no van a. Angélica Ríos nos ha vuelto a dar otro super chat y dice que no les eh, dieron el asilo para sus hijos porque no tiene un poder por parte del papá para solicitarlo. Mm, que bueno. Si sus hijos tendrán acceso a la sanidad. Bueno, yo te digo ya que es, sí, es, David es, no es un, es Claro, lo que pasa es que me parece es extraño sí. que no le hayan otorgado el asilo a sus hijos claro. porque no tienen un poder sí, del padre. A lo mejor se creen que es que se los ha traído así, pero vamos, sí, la sanidad claro. es que, lo que David lo ha cuadrado. Todo claro. ser humano en, eh, tiene unos derechos fundamentales, en, entre los que está el derecho a la salud. A la salud y en España lo cumplimos eso a rajatabla. Sí, es entonces, que entonces a tus hijos sí le van a dar angélica de Dios el, la sanidad, aunque no claro. tengáis lo del lo del ¿Eh? el asilo. Claro, porque de cualquier manera son están bajo la potestad de su madre. Claro. Y el, evidentemente que, pasa es que no se lo han dado el asilo porque no tiene el poder del padre. Pero bueno, o sea, ahora le responde. Claro, es... Vas a estar como si estuvieran, les van a atender como los que están irregulares. Se que han quedado de turistas, pero les atienden igual. Pues así estarían tus hijos. Ahora, a lo mejor David te da una solución <risa> para tus hijos. no Por lo visto, no le han dado el asilo. Porque pero bueno, ¿a no quién le van la a mandar, a quién le van a enviar la factura? A la madre. ¿Quién va a pagar la, la factura? La madre. ¿Quién tiene solicitud de asilo? La madre. Bueno, a los hijos <risa> sí te van a atender. No, o sea, que sí lo van a atender, pero lo que la... me refiero es que no le van a cobrar. No, creo que nunca le van a cobrar eso. Porque ya ella es solicitante de asilo. El que los niños tengan solicitud de asilo o no, ellos no le van a poner una factura. Se está Ana Victoria Lagos, dice que se queda tranquila con la sanidad. Lo que te atendieron bien, sí, David. Sí, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Como si tuviera el hospital alemán de buenos aires uno de los mejores de argentina Sí, de hecho la atención fue magnífica en todo momento muy puntual muy eficiente es cuestión de que tienes la cita a las 9 y 20 de la mañana y tú llevas llegas a las 9 y 15 y a las 9 en 5 minutos te están atendiendo muy eficiente y los exámenes, todo riguroso. Aquí no existe tal cosa como que te entregan un documento que es el, tu expediente. El, los médicos tienen todo en línea. Tienen, tienen, todo tienen tu expediente eh, siempre en línea. En no línea. vayas al hospital que vayas, va saliendo ahí. Efectivamente. Mira lo que dice. Está muy preocupado por esto, porque lo siguen preguntando. Yo estoy avanzando en el chat. Por ejemplo, ahora Mariano Saldarini dice, voy de turista, no pido asilo, tengo el NIE, te atienden estando ilegal en los hospitales. Claro, ya en este caso Pero estamos hablando. rápida? Sí. Ahora David te claro, te eh, Obviamente no, aquí no, en este no. caso no tendrías un estatus eh, como estancia que podría por supuesto eh, eh, significar que si te cobran o no te cobran el, el, el, la atención. O sea, pero el problema la atención es, si la atienden, es sí. Sí. Sí, que luego manden la factura. Ya eso es otra cosa. Pero luego la factura se puede renegociar, ¿no? Claro, también. A la otro chat Angélica de Dios. Ajá. Ahora nos explicas cómo renegociar una factura de... Ok. que el, final, el A ver, madre mía. Pero no has puesto nada, Angélica. Ah, ha mandado un súper dibujo. Bueno, pues gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Explícale: la chica que tenía le habían mandado una factura porque la habían atendido, no sé qué. A ver, atenderos os van a atender a todos. El tema es que luego os manden, que llegue luego una factura a casa. Hay que estar irregular. Entonces, ¿qué le has aconsejado a esa chica? De ¿Qué hecho, le puede decir a los príncipes? De hecho, eh, la chica se le presentó una emergencia, fue al hospital recibió atención bien, médica y luego a bien, casa si sí, todo perfecto igual pero Luego le llega una carta una factura, una factura. claro eh, al, momento, al momento de ella presentarse en el hospital como era emergencia ya no llegó con los documentos necesarios y como solamente tiene la cita para ser entrevistada y era cara la factura le dijeron ¿Ala? no por decía le dijeron le dijeron simplemente tiene usted que justificar esto y tiene que presentar estos documentos para que la factura no proceda. Y era ella, cara, era cara. Ella, ella, prilina, ¿quién sabe si no, él no decía el monte. No ha dicho, pero no ha puesto no. una foto en no. Bueno, metéis en Telegram y le cotidiáis. Si, si, si, no si quieren chismear es. un poco, se meten ahí. Sí. Entonces, eh, efectivamente le dieron la oportunidad de presentar los requisitos para demostrar que realmente es solicitante de asilo y que sea este exonerada de la factura. Pues vale. Bueno, Pilines, pues. Si David quiere añadir algo más o vosotros preguntar algo más, que no quiero pasar de los 30 minutos, ¿vale? Para hacer así más más vídeos todos los días. Exacto. Que si queréis preguntar algo más rápido o David añadir algo más, y si no pues Sí, bueno, luz, básicamente no se te preocupen por mí, tiempo, no voy a morir. ¿tú? Como me pende el coronavirus, <risa> ellos son los el el cuernavirus. ¿eh? <risa> eh, no, yo creo que no tengo. Lo digo en serio, no, el, el coronavirus. Bueno, el coronavirus. Eh, básicamente, bueno, Dime. adelgazar, hacer ejercicio, comienzo terapia de rehabilitación dentro de poco. Con algunos ejercicios para fortalecer la zona muscular de la espalda y eh, este digamos que retrasar cualquier proceso de operación que pueda presentarse porque básicamente puedo solucionar en buena medida con el tratamiento con los ejercicios y bajando de peso Vale, mira, de y si hay, hay buena atención médica de verdad que es muy buena genial bueno lo que estáis poniendo en el chat, lo que hay información interesante ahora mismo en el chat se están puesto ahí que muchas gracias Prilines, Gracias. muchas gracias muchas gracias especiales a david gracias a ti Luis. meteros en telegram que ahí le podéis repreguntar Claro. ¿Vale? Que nos vemos mañana, creo, el abogado. Mañana con el abogado. ¿vale? Adiós, Con nuestro amigo, amigo Keke. Don, don Alberto, don en el Adiós, <ríe> sí, en Buenas noches. Gracias. Desde Madrid en directo. Chao, chao, chao. Chao, chao. Y un like si os ha gustado, por fin. Por fin. Y suscripción al que no esté. Like.